Bueno, para Telefónica ha sido un aspiracional, se ha definido directamente en la política global de la compañía, afectando a toda la huella, todos los países en los que está presente, un compromiso claro en, en, en la forma en la que la gestión de los datos personales que se generan y que son proporcionados en ocasiones por los propios clientes a la hora de consumir o e interactuar con las infraestructuras, cómo esos datos personales, insisto, deben ser gestionados y debe ser el cliente quien tenga control sobre los mismos. El compromiso es total. Es una aspiracional y sobre el aspiracional casi todos los ejercicios que se hacen de transformación digital van encaminados a ello. Hasta tal punto que hay una, se ha creado una unidad en concreto que es la unidad de Aura que pretende trasladar incluso ese control, esa transparencia y esa gestión de los datos personales directamente construyendo una experiencia de usuario única para que el cliente no tenga ningún tipo de barrera a la hora de gestionar este tipo de control. Nosotros entendemos que los mensajes que tienen que trasladarse no solo a la competencia, sino a otros grandes players que obviamente generan datos personales a la hora de tener sus propios clientes interactuando con los servicios digitales, es la confianza en realidad la clave y el principal beneficio que puede existir. No se trata tanto de que sea posible o no construir un, un esquema en el que haya un intercambio económico o haya algún tipo de beneficio directo en esa gestión de los datos personales. Se trata de, de que para poder construir cualquier tipo de alternativa a la hora de interactuar con esos datos personales y que el negocio lo pueda incluir, lo fundamental es que para hacerlo tienes que haber adquirido la confianza de los clientes. Así que si tuviera que señalar el mensaje que trasladar a todos los demás, insisto, tanto competidores como otros grandes players del mercado, es que para conseguir esa gestión, para poder otorgar esa utilización y gestión de los datos personales, tienes que construir una confianza y esa confianza es fundamental para el vínculo con una sociedad claramente digitalizada. Está claro que en realidad eh, para poder garantizar el valor que tengan los datos personales y los datos que se derivan de la utilización de los distintos servicios digitales, cada una de las compañías tiene que hacer una inversión. Tiene que hacer una inversión para garantizar que hay un facilitador tecnológico que garantice que el volumen, la variedad, la velocidad demandante en el término de procesar esa información, incluso la veracidad, quedan reflejadas con unas capacidades computacionales que lo garanticen y eso supone una inversión. Podríamos pensar que en un esquema en el que yo he hecho una inversión para que esos datos tengan un valor para mí, eh, me limitaría y querría que ese tesoro, ¿no? ese oro que está detrás de los datos, en realidad fuese o repercutiera únicamente en mi compañía. Pero lo importante es que en esas cuatro Vs que marcan la tendencia del crecimiento casi exponencial de los datos, aparece el concepto de volumen y variedad. Estamos hablando de riqueza. Entonces, Si tú vas a construir modelos basados en datos, esos modelos basados en datos necesitan mucha riqueza en términos de fuentes. Y si una compañía no entiende que hay que generar un ecosistema en el que haya un esquema de compartición en algún tipo de información para que no solo tú puedas beneficiarte de una información, sino que al mismo tiempo para poder beneficiarte de información generada por un tercero, Tienes que establecer algún tipo de esquema de intercambio, si no hacemos esto entonces las compañías nunca tendrán realmente garantizado el valor que hay detrás de esa información. La vinculación es inmediata. Al final, el hecho de construir servicios eh, basados en, en, en los datos, ya sean personales, o ya sean datos agregados o anonimizados, o fuentes Open Data, es algo que, que tiene como objetivo el, el usuario en última instancia. Incluso en los modelos B2B no deja de ser información que revierte de alguna forma en, en el cliente. Eh, lo interesante de esto es que eh, tenemos que entender que tiene que existir esa relación y, por ejemplo, en el caso de Telefónica, esa relación se materializa en la construcción de una unidad dentro de CDO que implica el desarrollo de casos, por ejemplo, para un social good, ¿no? para un, un impacto directo en la sociedad. Al margen de esto, nos damos cuenta de que eh, bueno, Una teleoperadora es una, una commodity, ¿no? tiene funcionalidades de comunicación que son commodities para la sociedad, pero es un tipo de organización que está claramente implicada dentro de la propia sociedad. Si no entendemos que la riqueza está en generar un ecosistema que incluya también el tipo de información que pueda venir no solo de las administraciones públicas, sino de otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, si no entendemos que eso lo que nos va a permitir es fomentar ese camino de confianza, garantizando que el cliente ya no solo podrá interactuar con sistemas propios de Telefónica sino que además a través de ese mecanismo de interacción yo puedo gestionar algún otro tipo de eh, recuperación de información o servicios más allá dentro de mi sociedad digital, si no entendemos eso estaríamos limitado y estaría muy limitada la oferta que haremos a los clientes. Así que existe una relación de mutua dependencia, entendemos que Telefónica tiene que devolver a la sociedad a través de estos casos de Social Good parte de los ejercicios que hacemos en la ingesta y en la explotación de esos datos y también entendemos que una manera de estar más implicados con la sociedad es incorporar en la oferta que hacemos a los clientes esta gestión de los datos abiertos.